Mujer. O mujer. De, mujer. de mujer, mujer, mujer, mujer. Ser mujer en República Dominicana es tener los mismos derechos que los hombres ante la ley pero que se pierden en la ejecución. Ser mujer es tener la capacidad profesional para ocupar cargos directivos que están ocupados por hombres menos capacitados. Ser mujer es ser madre y padre a la vez porque somos abandonadas por los padres de hijos que ni siquiera se dignan a dar la manutención, amor o educación. Ser mujer es tener que moldear tu esencia e identidad ante los estándares de una sociedad colonizada donde prima el rubio y el lacio en un país afrodescendiente. Es sobre si provocaste o hiciste algo para provocar ese comentario lascivo o ese manoteo sin permiso. Ser mujer en República Dominicana es trabajar 10 veces más porque sientes que nunca es suficiente, porque sientes que nunca vas a llegar a hacerlo tan bien como hombre. Me han robado mi, mi paz mental, mi libertad, mi autoestima y mi esencia.